Suscríbanse a mi canal, me llamo Andrés, el diseñador, ustedes lo van a lograr, junto conmigo y mis videos, para que sigamos ese proceso. Dale me gusta por aquí abajo Y compártelo También suscríbete Dale tío Me eh, parecen herramientas En herramientas toca quitar los derechos de uso porque si no, no se puede meter una anda y eso sí es feisto. son van a millones, hasta 80 millones de pesos. Etiquetadas para reutilización con modificaciones. Etiquetadas para reutilización no comercial. Yo le voy a elegir etiquetadas para reutilización con modificaciones. Y en después, elijo la imagen. Eh, la medida de imagen gratis, arcade controlador, botones eh, Pix 500 x 3800 es la medida. La que me pareció no es ni tan grande ni tan pequeña. Y le voy en guardar la imagen. Y ahora nos vamos a Illustrator. y después en web lo haré en web grande crear colocar y pongo la imagen la que descargué ahora le doy clic derecho y Shift controlado y muevo la imagen. Y en después, sin Shift controlado, muevo la imagen para que me dé todo el espacio, casi todo el espacio para en la mesa de trabajo. Ahora le doy en calco de imagen me aparece ver resultado de y me aparece en blanco y negro le doy aquí mismo en la flechita que me da la opción y la imagen de origen y ahora le doy aquí en foto de baja fidelidad porque no le doy foto de alta fidelidad porque es que se me ve eh, no pixela sino se me victoriza mucho entonces con baja calidad podemos borrar lo que necesitamos y no se me va a borrar todo y no me va a quedar mal en después le doy aquí en expandir y quedó vectorizada ahora borro lo que necesito borrar y listo ya quedó el fondo borrado ahora lo que voy a hacer bueno aquí me falta otro poquito más ahora elijo acá elijo, pongo me voy en la parte de la que hice herramienta rectángulo se puede elegir con mayúscula M para no para que no haya necesidad de irse al, hasta el menú está mi mano izquierda shift controlado hasta abajo igual como les expliqué en la imagen y lo demás si sí, sin shift controlado ahora eh, bueno, yo voy a poner otro color. Voy a poner azul. Para el fondo. Lo que hacemos. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Eh, seleccionar. Organizar. Enviar detrás. Y quedó. Bueno, comunidad youtubera. Eh, bueno. Eh, antes de despedirme. Falta otra pequeña cosita. Eligen. La imagen vectorizada. Y se van en objeto. Rasterizar. En, aquí le aparece una pregunta. Dice modo de, col, de color RGB. Resolución alta 300 pp. Fondo blanco. Y transparente. No dice y sino dice blanco. Después dice transparente. Opciones suavizado. Optimizado para... Ilustración y super muestreo, aquí nos aparece varias opciones. Crear máscara de recorte, añadir 0 píxeles alrededor del objeto. Conservar tintas planas. Yo le doy en fondo transparente y en resolución baja, pues porque lo va a subir a, a web. Si lo quisiera imprimir, le daría en alta resolución, o son sea, alta 300 pp o usar resolución de efectos de rasterizados de documento ok. y listo ya no me queda vectorizada y queda apenas un consejo cuando quieran imprimir una imagen o algo así es mejor que no le metan tanto color porque si no la impresora no puede imprimir bien y se les va más plata de lo normal se los digo por experiencia bueno ahora sí esto fue todo por hoy Estimados y estimadas comunidad youtubera y que tengan una muy buena noche y un muy buen día, buena tarde. Hasta luego.